os voy a explicar cómo hacer el análisis sintáctico de una oración simple paso a paso, de manera resumida y muy sencilla. El primer paso siempre tiene que ser leer y comprender la oración. Básico. Si no comprendemos la oración, no vamos a saber qué función tienen algunos complementos. Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Han venido mis primos de Sevilla. ¿De Sevilla qué significa? ¿Que han estado de excursión en Sevilla, han estado de vacaciones y han venido de Sevilla? ¿O que mis primos son sevillanos? En función de cómo comprendamos esa oración, de Sevilla puede ser un complemento del nombre o puede ser un complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto, es muy importante leer y comprender la oración. Una vez que hemos comprendido la oración, básico, localiza el verbo, vete a por él, subráyalo, mira dónde está el verbo, porque nos va a dar toda la información. Lo primero que nos va a decir, muy importante, es quién es el sujeto, porque el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Por eso hay que preguntarle al verbo, hay que localizarlo, y después preguntar al verbo, ¿quién...? Y así la respuesta va a ser el sujeto. Si a veces, preguntándole al verbo quién, no está muy claro cuál es el sujeto, aplica el truco. El truco es cambiar el verbo de singular a plural, o si está en plural, a singular. Ponemos un ejemplo. A mi novia le gusta la aventura. El verbo es gusta. En singular, si lo pasamos a plural, sería gustan. Y la frase quedaría, a mi novia, eso no cambia, le, tampoco cambia, gustan, las aventuras. Está mal dicho, a mi novia le gustan la aventura. No, a mi novia le gustan las aventuras. Por lo tanto, el sujeto de esta oración es la aventura, porque hemos aplicado el truco de cambiar de singular a plural. Seguimos en el sujeto, porque dentro del sujeto tenemos el núcleo y los complementos. El núcleo es un sintagma nominal, es un sustantivo, es un pronombre, en caso de que aparezca, porque puede estar omitido. Y además del núcleo, tenemos los complementos. Sí, dentro del sujeto tenemos el núcleo, que normalmente es un sustantivo, aunque puede ser también un pronombre. Y tenemos los complementos. Por un lado, los determinantes. El niño juega. Niño es el núcleo. Él, el determinante. Y luego los adyacentes. Los adyacentes pueden ser de tres tipos. Aquí falta uno. Uno, adjetivos. Sabemos todos lo que son los adjetivos. Esas palabras que definen cómo es el sustantivo. Pueden ser complementos del nombre. Por ejemplo, mesa de madera. De madera es un sintagma preposicional, es decir, un grupo de palabras que empieza por una preposición y nos dice cómo es el sustantivo. De madera. Y el último adyacente que no aparece aquí sería una aposición. Una aposición es un sintagma nominal que también nos dice cómo es el sustantivo. Por ejemplo, río zadorra. El río sería el sustantivo, zadorra, el sintagma nominal, que nos dice cómo es el río, en este caso concreto, cuál es el río. Sergio, coma, el profe de lengua, el profe de lengua sería la aposición. Es un sintagma nominal, el profe de lengua no empieza por preposición. El profe de lengua es un sintagma nominal y nos dice, nos define a Sergio. Por lo tanto, dentro del de sujeto hemos dicho núcleo y complementos. El núcleo es sustantivo y los complementos pueden ser adjetivos, complementos del nombre y aposiciones. Una vez que hemos analizado el sujeto, todo lo que no es sujeto es predicado. Y puede ser predicado nominal, pn, o predicado verbal, ¿Cuándo es predicado nominal? Cuando el verbo es ser, estar o parecer. Si en una oración aparece el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer, ese predicado, estamos ya analizando el predicado, ¿eh? ese predicado va a tener atributo. ¿Cómo localizar a un atributo? Sustituyéndolo por lo. Si vemos las oraciones lo vamos a ver mucho más fácil. Estos ejercicios parecen fáciles. Estos ejercicios lo parecen. ¿Cuál es el atributo? Fáciles. Fijaos que fáciles es plural. Y aún así, siempre, siempre, siempre, siempre, el atributo lo vamos a sustituir por lo, en singular. Por lo tanto, estos ejercicios parecen fáciles, estos ejercicios sería el sujeto, parecen fáciles el predicado. Predicado nominal, donde... Parecen sería el verbo, el, el núcleo. Y fáciles es también un núcleo porque es el atributo. Aquí parece, hace función de nexo. Pero bueno, en cualquier caso, verbo ser, estar o parecer. Llevan atributo. Estos ejercicios parecen fáciles. Fáciles es atributo porque se puede sustituir por lo. Siguiente oración. ¿Tienes algún libro divertido? Aquí no hay atributo. ¿Por qué? Porque el verbo es tienes. No es ni ser, ni estar, ni parecer. Tercera oración. Las conversaciones fueron muy provechosas. Aquí sí, fueron es el verbo ser. Por lo tanto, sujeto las conversaciones, predicado, fueron muy provechosas. Muy provechosas es el atributo. Aplicamos el truco. Las conversaciones lo fueron. Acordaos, siempre, siempre, siempre el atributo se puede sustituir por lo. Y hay atributo en las oraciones que tienen el verbo ser, estar o parecer, porque es un predicado nominal. Bien, en las oraciones de predicado verbal, es decir, todas las demás en las que no hay verbo ser, estar o parecer, vamos a buscar los complementos. En primer lugar, vamos a buscar... Hemos dicho, ¿eh? Estamos con una oración simple, hay un solo verbo, y el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Bien, analizamos el predicado. Primer paso, buscar el complemento directo. ¿Cómo se encuentra el complemento directo? Preguntándole al verbo qué o a quién, en caso de que se refiera a una persona. ¿Cuál es el truco para encontrar el complemento directo? Sustituirlo por lola los las lola los las lola los las lola los las sí parece una tontería te puede reír si quieres pero lola los las lola los las lola los las lola los las a ver si nos acordamos vamos a sustituir siempre el complemento directo por lo la si es singular lo masculino la femenino y los las si es masculino plural o, ma o femenino plural Vamos a verlo con estos ejemplos. Desde muy pequeño he odiado el tren de la bruja. ¿Cuál es el verbo? He odiado. ¿Qué he odiado? Lola, los, las, lola, los, las. Acuérdate. El tren de la bruja. ¿Qué he odiado? El tren de la bruja. Que es masculino singular. Desde muy pequeño lo he odiado. ¿Suena bien? Sí, correcto. Pues el tren de la bruja es el complemento directo. Segunda oración. En esta atracción, los niños recorren un lugar oscuro. Verbo, recorren. Luego ya analizaríamos el sujeto, ¿eh? Pero, ¿recorren qué? Recorren un lugar oscuro. Lo recorren, toma ya, pues es complemento directo también, un lugar oscuro. La tercera, miraba el reloj constantemente. ¿Qué miraba? El reloj. El reloj sería complemento directo y así con todas las demás. Puedes practicar si quieres. Una vez que hemos encontrado el complemento directo, tenemos que ir a buscar el complemento indirecto. ¿A quién? Pregúntale al verbo. ¿A quién? Y si te responde por un sintagma preposicional, es decir, una palabra o grupo de palabras que empiezan por generalmente a o para. A y para son preposiciones, entonces es un sintagma preposicional. El complemento indirecto es un sintagma preposicional. ¿Qué se puede sustituir por le o les? Vamos a ver estas oraciones. La directora dio los papeles al delegado de clase. Verbo, dio, verbo dar. ¿Qué dio? Los papeles. Los dio. Por lo tanto, los papeles es el complemento directo. ¿A quién los dio? Al delegado de clase. Al delegado de clases, el sintagma preposicional, complemento indirecto. Vi a María Rosario en la puerta del instituto a primera hora. ¿Qué vi? o ¿a quién vi? En este caso, a María Rosario sería complemento directo. Porque ¿qué vi? Vi a, a alguien en este caso. En, en castellano es incorrecto decir vi María Rosario. Vi a María Rosario. Es complemento directo. La vi, la vi en la puerta del instituto. No le vi. Hemos dicho que el complemento indirecto se puede sustituir por le o les y el complemento directo. ¿Os acordáis? Lola los las, Lola los las, Lola los las, Lola los las. Eso es. A María Rosario es femenino singular. Por lo tanto, la vi en la puerta del instituto. A María Rosario. Es complemento directo. Aplicad los trucos. Y ahora, dale al pause al vídeo y analiza, si quieres, las demás oraciones. Pasamos al siguiente punto. Ya hemos analizado en el predicado el complemento directo y el complemento indirecto. Siguiente paso. Analizarlos, buscar, encontrar los complementos circunstanciales. ¿Qué hay que hacer para encontrarlos? Preguntarle al verbo dónde... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con quién? ¿Con qué? Y nos darán complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Vamos otra vez a las oraciones anteriores. Por ejemplo, en la segunda oración. Vi a María Rosario en la puerta del instituto a primera hora. ¿Cuándo vi a María Rosario? A primera hora, ¿no? A primera hora... Sería el complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde vía María Rosario? En la puerta del instituto. Complemento circunstancial de lugar. Al analizar el predicado, primero siempre buscad complemento directo. Luego, complemento indirecto. Y luego todo lo que sobra, seguramente, será un complemento circunstancial. Digo seguramente porque también puede ser un complemento regido un complemento predicativo, un complemento agente, o incluso puede haber oraciones compuestas. Pero de momento, en este primer vídeo, suficiente. Si vamos a ver la sintaxis de modo general, acuérdate, primero lee y comprende la oración, después encuentra el verbo, el verbo te va a decir quién es el sujeto, analiza el sujeto, y todo lo que no es sujeto es predicado. Para analizar el predicado, primero ya tienes que el núcleo es el verbo. Si es ser, estar o parecer, tendrá atributo. Si no es ni ser, ni estar, ni parecer, empieza a analizar. Busca el complemento directo, luego el complemento indirecto y luego los complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, de todo lo demás. Muy importante, predicado nominal, ser, estar, parecer... Atributo, predicado verbal, una oración que tiene un verbo que no es ni ser, ni estar, ni parecer, complemento directo, indirecto y todo lo demás. Un error gordísimo es decir que un predicado verbal tiene atributo. Cuidado con eso. O decir que un predicado nominal tiene complemento directo. Serían fallos muy gordos. Y hasta aquí, cómo analizar una oración simple, analizar sintácticamente... Paso a paso. Espero que...